Quina barrecha, ¿no? Una colla de sibarites y un supernumerario de Opus Dei. Una chen que mataba festas en prostitutes y el señor Cotino. Es una barrecha no tan insólita en la historia, ¿eh? La dreta toda la vida a fait bois de virtudes publiques vices privats. Pero nosotros no haremos hacer morales ya ni irán vosotros al confesionario, sino que volen depurar responsabilidades políticas pel saquet de los fondos públicos, aprovechando el primer gran esdevenimiento de la era Camps, que va a ser la visita del Papa a Valencia. No robarás. Señorías, el Partido Popular conéis en este vosotros el setemáneamente, ¿verdad? No robarás. Y resulta que así. A Valencia va a la visita del Papa mes cara y mes corrupta de la historia. De las 24 visitas a Reu del Mont que va a hacer el Papa Benetzese, la única que está en los tribunales a 11 imputados en una pesa separada del cas Gürtel es la de Valencia 22 millones de euros 7,4 millones contracte de sonorización y retransmisión por pantallas de teconsa. 7 millones de euros de publicidad. 3 millones y medio de euros. 3 millones y medio de euros en mitzmilio de mochiletes. ¿Se han recordado mochiletes, blanquetes y groguetes que van en per ahí? Y 2,6 millones de euros en 7.000 unidades. En fallas se fija 300 y en la visita de papá 7.000. La mayoría van a quedarse sin estrenar. No había tan de pisum para tanto un unidades Súmele vos la pirotecnia, el yoguer de oficines la vigilancia del material de teconsa etcétera etcétera 22 ¿qué 22? 20 20 no saben cuántos, pero mes de 22. No robarás. Y más que robaren, ¿eh? Y a mes a mes en una combinación tan extraña, pero una banda de los amiguitos del alma, el señor Correa, el señor Bigotes Amiguitos del alma del señor Camps... ...que hoy tampoco está... ...un recorpera de ...del señor Pedro García... ...del señor Ricardo Costa... ...que sí que se acompaña... ...y el que tallaba la vahecho, ...el que cortaba el bacalao... ...que hoy tampoco se acompaña... ...el 2 de octubre... ...es va a sentar cuando hablaban del accidente del metro... ...y de la visita del Papa... ...hoy tampoco está el señor Juan Cotino... según este testimonis en la causa... El que cortaba el bacalao, el que tallaba la ha a través del señor Pérez Guada, Quina barrecha, ¿no? Una colla de Sibarites y un supernumerario del Opus Dei. El señor Juan Cotino era lurdidor de toda aquesta trama. El señor Juan Cotino, a eso sí, ha a bien claro que lo voluntariamente, que ella era només involuntaria. Y yo dictanme, bigotes y correa eren voluntaris. Voluntarios para robar. Así es, señor Blanco.